Mesa redonda y turno de preguntas que, si os parece, eh, damos eh, comienzo en este momento. Eh, entiendo que el resto de los eh, participantes, de los eh, ponentes de la mañana estáis todos en, eh, conectados, ¿verdad? Y eh, me gustaría también eh, decir, le estáis viendo aquí a nuestro lado, que Julio César Valle eh, Perulero, que en la jornada de ayer fue ponente eh, eh, y nos, eh, nos hizo una estupenda... Eh, visión sobre los informes eh, periódicos y su relación con los eh, museos etnográficos, está presente hoy también con nosotros en el, en el ministerio y le agradecemos también su, su, su presencia esta, esta mañana y bueno, ya casi horas de la, de la tarde. Y sin más, eh, si queréis, Carmen, me parece que tiene alguna, alguna cuestión que ha ido surgiendo, que han ido lanzando algunos de los, de los asistentes. Hay dos preguntas. Una es dirigida a, eh, a Emilio y es de Elena Vázquez, que es una compañera nuestra, que también está eh, implicada en la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Y, y Elena eh, pregunta concretamente a Emilio que dónde se alojan los vídeos y audios en el proyecto Etnoesfera. Por ejemplo, en los de la colaboración con la Fundación Jiménez Díaz, ¿se enlazan directamente a la Fundación o los tenéis descargados en servidores? Emilio, disculpa, tienes, tienes apagado el micrófono. Ahora, ahora sí. sí. Ahora, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Pues mira, al respecto de, del alojamiento, que efectivamente siempre es un tema complejo por espacios de servidores, eh, el tema de vídeo, en los audiovisuales, hemos preferido llevarlos directamente a YouTube. Eh, primero, están alojados allí y, segundo, también generan un impacto más eh, potente, digamos, para, para el centro en cuanto a visionado que si los alojáramos en, en espacio de servidor propio, es decir, eh, los puntos de acceso son, son mucho más amplios desde YouTube o la manera de acceder a, a estos vídeos. ¿no? Eh, esos Están eso, alojados en YouTube. Respecto a los, a, al audio, el audio al estar en MP3 no, no pesa, no consume mucho espacio de servidor, eh, no, hay mucha, no hace falta mucha capacidad de repositorio, con lo cual eh, los tenemos alojados en servidores propios. Eh, al respecto de la pregunta de la Fundación Joaquín Díaz, los tenemos a servidores propios del museo. Eh, ya sabéis que muchos de esos eh, audios de la Fundación Joaquín Díaz están alojados también en Wikipedia. Eso los podéis consultar todo el archivo de la tradición oral de la Fundación Joaquín Díaz. Nosotros en ese proyecto de antropofonías lo único que hemos hecho ha sido estructurarlos de alguna manera en grandes bloques temáticos. Es decir, hay una pequeña parte de todo lo que se puede encontrar eh, tanto desde la Fundación Joaquín Díaz, tanto de, como desde Wikimedia, desde Wikipedia España. Y, y nuestros servidores están alojados en los del proyecto Antropofonías. Muchas gracias, Emilio. Eh, luego tenemos otra pregunta para Juan, eh, de Pilar Vinen Barceló. Eh, eh, la pregunta es en relación con el, con el tema del bienestar de los caballos, que comentó también Sergio eh, al finalizar tu ponencia, Juan, eh, pregunta si tenéis algún tipo de protocolo para asegurar el bienestar de los caballos, que no se estresen, no sufran, etc. Y comenta que Menorca en sus fiestas también tiene como protagonista principal al caballo y que les preocupa cómo podría afectar mmm, la futura ley de protección animal en este sentido. Muy buena, de nuevo. Bueno... Eh... Sobre la ley de protección de animales, bueno, sí es verdad que ya me han llamado muchísima gente, muchísimas celebraciones donde el caballo es protagonista. Y, bueno, obviamente esta ley preocupa a mucha gente. Esto sería un debate para hablarnos tranquilamente en otro momento, en otra ocasión. Eh, creo que cuando se crea una ley hay que bajarlo, hay que hacerla bajo un criterio científico que nosotros llevamos años haciendo y podemos presentarlo cuando sea necesario. Bueno, nosotros, eh, para evitar, o sobre todo que no influya mucho en este tipo de efectos, de celebración, en este caso, nuestra nuestras fiestas, lo que hemos hecho ya durante años, ahora justamente con este proyecto de ley, era trabajar con los veterinarios. De hecho, tenemos un medio convenio eh, con la Universidad de Murcia, donde prestamos nuestros caballos para que sean examinados, eh, hagamos distintas actividades con ellos. Con el Colegio de Veterinarios también se ha hecho un intercambio de información general, donde ellos nos han aportado eh, muchos conocimientos, donde... ...durante la fiesta tenemos unos planes hacia los caballos... ...donde tenemos bebederos, tenemos zonas donde se habilita... ...un espacio para que el animal esté cómodo... ...y obviamente se tiene un control de todos los caballos... ...que participan en la fiesta... ...ya por parte de 6, las peñas caballistas que participan... ...cada una tiene un veterinario particular... ...que todo esto lo que hacemos es que luego... ...a la Federación del Bando de los carinos se exponga... ...y se eh, tengan conocimiento de cómo está... y ...en qué circunstancias se encuentran los animales antes de participar, incluso posteriormente a participar. Durante la mañana tenemos un hospital veterinario, donde cualquier, si nosotros tenemos un hospital de campaña de Cruz roja y demás, cualquier cosa, o que es de Mayo, de cualquier persona, para el caballo obviamente siempre tenemos eh, ese hospital veterinario. Eh, en el expediente de UNESCO, incluso, eh, si Sergio lo recordará, incluso María, creo que también le manda, eh, mandamos un informe del veterinario de los últimos años que tuvo que tener nosotros cada año. Eh, redactamos un informe. O sea, eso es, eh, haya ley o no haya ley, eso es importante. Es un animal que participa con nosotros y obviamente tenemos que tener su bienestar animal y eso es importantísimo. No cabe cabe eh, de cabeza de nadie ninguna fiesta donde el protagonista el caballo sea en estos requisitos en el peor mirado, por decirlo de alguna manera que se entienda. Por lo cual es necesario. Cualquier celebración de caballo participa, cualquier animal, se, eh, se estudie el bienestar animal. Eh, nosotros hace años también hicimos un, un control de médico a los caballos, incluso, para que lo entendáis mejor, cuando salimos a correr una cinta métrica en, en el pecho, nos dice ritmo cardíaco y cosas así. Bueno, pues esos estudios científicos se han hecho hacia los caballos y, no, y hace ya mucho tiempo que se hizo este estudio. Obviamente evolucionamos correctamente con el caballo. ¿Qué se debería hacer ahora por parte de nuestras celebraciones, otras culturas donde el caballo participa? Pues idénticamente, trabajar con hospitales veterinarios, con colegios de veterinarios, donde las universidades aporten sus conocimientos, donde vayamos de la mano. Obviamente, el bienestar animal es algo que nos preocupa, obviamente, a nosotros. Pensar que un caballo, por ejemplo, en nuestra celebración, son doñas de 300 o 400 personas. Entonces, obviamente, el enfoque, la esencia de nuestra peña, de nuestra agrupación, de nuestra comunidad, es que el caballo esté en unas condiciones óptimas. De hecho, se tiene ese concurso de belleza donde examinan los caballos grandes expertos, de los veterinarios, ganaderos, donde examinan el caballo en todo momento. O sea, no solamente su belleza, sino su estado físico. Por lo cual, lo importante en la aceleración de participan animales es saber, en estudio científico, cómo se encuentra, que los veterinarios sean parte de la fiesta, donde ellos tengan conocimiento de que esta celebración se lleva a cabo, una norma exquisita, donde se, se, se reúnen todas las exigencias eh, que se necesitan hoy en día para participar. No se tiene que eh, poner en peligro ninguna celebración ni cultura donde realmente se puedan compartir. Esa, eh, no de ahora, sino... ...de la humanidad, del caballo obviamente a su parte de nuestra cultura... ...donde se fue el tanque de guerra, desde esos vehículos... ...hasta que actualmente es una exaltación de nuestra cultura... ...de hecho Menorca tiene una raza de, de que lo define, ¿no? ...tiene su caballo Menorquín, que es una raza que, que, que apuesta por su cultura ...y sus, sus tradiciones, si este tipo de leyes afectara ...porque no cuidamos bien nuestro animal, obviamente desaparecería... ...entonces es importante que dentro de nuestras celebraciones... ...si participamos con este caso con el animal, en este caso el caballo... O sea, que tenga su... igual que tenemos nosotros, no es que no nada diferente, es que si tenemos un hospital de campaña para cualquier corredor que se cree que se haga daño ese día, pues para cualquier caballo que no tenga en condiciones óptimas, se ha examinado, y en ese momento, también hace un inciso, cualquier caballo que se detectara en condiciones no óptimas, el caballo es descartado, o sea, el caballo se saque de recorrido y tendrían que buscarse otro caballo donde revisaría el hospital veterinario, lo revisaría si están en condiciones de participar, entonces ya se preocupará las peñas, en este caso, de que su esté en unas condiciones óptimas porque puede ser retirado de esos desfiles o pasacalles que se puedan celebrar. No sé si con esto más o menos he podido contestar a la compañera. Muchas gracias, Juan. Yo creo que, que sí, que tu, tu respuesta ha sido, ha sido estupenda. Y, y bueno, no sé si Julio, ¿tú quieres plantear alguna cuestión? A... Sí, en, en primer lugar, bueno, pues eh, daros las buenas tardes ya a todos y a todas. Y la verdad es que ha sido un placer eh, haber pasado la mañana escuchando vuestras experiencias. Porque además me parece que hoy ha sido la parte, la parte más práctica eh, de mucha parte teórica que estuvimos abordando ayer. Y creo que eh, una parte positiva de estos encuentros es el conocer estas experiencias y el poner en común ciertas reflexiones y, y, y ciertas eh, medidas que se están llevando a cabo. En relación al patrimonio inmaterial. Yo me he apuntado a alguna cosita de cada uno de, de, de vosotros y de vosotras. De Emilio, por ejemplo, me ha encantado la, la primera pregunta con la que ha abierto, ¿no? Porque eh, son los museos las entidades eh, más adecuadas para gestionar el PCI. Pues, lógicamente, eh, yo eh, lo comentaba ayer una de las compañeras también, que el patrimonio cultu cultural inmaterial tiene eh, su sentido, su entorno natural, lógicamente, con sus portadores y sus agentes. Pero, ¿qué es lo bueno que, que tienen los museos etnográficos en ese sentido? Que yo creo que aportan la visibilidad necesaria y a la vez creo que pueden tener una labor de inventariado y de documentación que también es fundamental, que muchas veces recae, sobre todo en la propia administración, que con la cantidad y la diversidad de patrimonio que tenemos que cubrir, pues es prácticamente imposible llegar. Y los museos en ese sentido, sobre todo los etnográficos, creo que ahí tienen una labor importante. No de gestionar ese patrimonio como tal, pero sí de ordenarlo, de inventariarlo y, y, y demás. Y creo que eso es muy importante. El tema de los derechos y la propiedad, eh, cómo gestionar luego todo ese patrimonio de cara en, en los recursos digitales, que eso es una de las partes que, que contemplan los informes periódicos que se van a presentar a, a UNESCO. En el caso de Juan, que acaba de intervenir ahora de los caballos del vino, bueno, a mí me, me apasiona, es una fiesta eh, maravillosa por todo lo que engloba y creo que además está muy relacionado con lo que hablábamos también en la sesión de ayer y es ese carácter dinámico y de recreación constante que tiene el patrimonio material. Lo hemos visto con esa sala de museo ¿no? en la que él nos decía es que los atuendos, de lo, la indumentaria de los caballos es única, se utiliza una vez. Entonces es que hablamos prácticamente de un arte no efímero pero sí semi efímero que se utiliza y ya queda ahí y que está sometido al gusto personal de quien lo elabora y también sometido a las modas del momento. Esto entronca un poco con el concepto de originalidad que tenemos aquí en el mundo occidental, ¿no? que parece que el original tiene que estar encuadrado en un momento concreto y en el patrimonio inmaterial nada más lejos. Eh, si nos vamos al mundo oriental, la originalidad tiene otros conceptos totalmente eh, diferentes. El tema de la reflexión sobre la fiesta, me ha encantado eh, lo que han estado comentando Xavier eh, y Luis, porque al final creo que eh, la función... Dentro de la gestión del patrimonio inmaterial, lo comentábamos también ayer, es la de reflexionar de dónde viene esa manifestación, cómo ha llegado hasta nosotros y, sobre todo, reflexionar cómo podemos salvaguardarla. Porque al final, claro, con este ritmo de vida que estamos llevando en las últimas décadas, es un reto cada vez más, más complicado y, y más difícil. Y eh, Susana, por ejemplo, que hablaba del tema de la brecha generacional, Creo que ahí tenemos una tarea desde las administraciones y los, y los museos etnográficos, en este caso, que es el tema que nos ocupa, bastante importante. Sobre todo en, en el tema, en los ámbitos que están sobre todo relacionados con las técnicas tradicionales, los oficios, porque parece una tontería, pero el hecho de que en las últimas décadas se haya dado tanta importancia en los niveles académicos a las titulaciones superiores, ha ido en detrimento, por ejemplo, de la formación profesional y dentro de esas enseñanzas regladas que ha habido en los años 80 y los años 90, había muchos oficios tradicionales que ahora, bueno, en algún momento que, como yo digo, todo lo que olía a polilla había que, que desecharlo, ¿no? porque era sinónimo de, de antigüedad. Y a lo mejor muchas veces, como reflexión, algo que las propias comunidades portadoras no querían recordar, porque a lo mejor también muchas veces esa idea romántica que tenemos del patrimonio inmaterial no es la real que se puede asociar. Entonces, pues ahí tenemos mucho que hacer ahora a la hora de visibilizar, de valorar y, y sobre todo de, de poner en su lugar también el tema de los oficios, que hay muchos que son muy necesarios y, y están en un peligro bastante acuciante Y bueno, en cuanto a, a, a, la, a las intervenciones de Sergio, con el tema de, de, de los espacios museográficos en Talavera, me parece muy interesante porque creo que ha dado una visión de unos espacios yo a esos espacios los denomino arqueología del patrimonio inmaterial, porque son espacios que se crearon en un momento determinado y que se han fosilizado totalmente. No han ido ni acordes con los nuevos tiempos, ni las nuevas concepciones museográficas, y mucho menos con la nueva situación de la manifestación inmaterial que está asociada indivisiblemente a la comunidad portadora. Entonces, posiblemente, pues el Museo Ruy de Luna, que además a mí me parece fantástico por las piezas que alberga, en su momento cuando se creó, pues era un referente pero claro, ahora, eh, cuando tenemos una declaración, y una, un, un, un elemento como la, la cerámica de Talavera inscrito en la lista de UNESCO, creo que se hace bueno, más que necesario que, que eso se sepa eh, desde el propio museo, porque tiene que visibilizar y luego medir de actuación que vayan acordes con ese patrimonio inmaterial. El tema de los inventarios, que decía yo al principio, es otra, yo creo, de las cuestiones que tenemos ahí un poco pendientes que de trabajar es la periodicidad con la que se actualizan los inventarios. Eso es muy importante también porque, claro, la convención de 2003 habla de que el patrimonio material es vivo y está dinámico, y está en constante recreación. No es lo mismo hacer un inventario de eh, ermitas románicas, ¿vale? Que ya tenemos un objeto ahí eh, totalmente fosilizado, hacer un inventario sobre la fiesta o, por ejemplo, la inventaria en los caballos del vino, que puede ser totalmente diferente en los años 50, en los 60 o ahora mismo en la actualidad, o incluso el año que viene simplemente, ocurre con el flamenco, está inscrito en la lista representativa y si hablamos de la indumentaria del flamenco está en constante renovación. Existe una moda flamenca, existe una moda a la hora de utilizar los palos, en el espectáculo, a las formas de, de llevarlo a cabo, con lo cual creo que, que en ese sentido pues los museos endográficos tienen un papel importante en esa elaboración de los inventarios en consonancia con, la, con las administraciones. Bueno, eran ideas que me gustaría, que me apetecía compartir con, con vosotros y con vosotras porque creo que puede ser interesante también un poco saber vuestras, vuestros puntos de vista. Muchas gracias, Julio. Eh, me comunican que hay una persona que, que tiene levantada la mano, que le vamos a dar la palabra, eh, le vamos a ceder la pantalla, María Alejandra Malagón, que es doctoranda en la Universidad de Barcelona. Pues parece que hay algún problema que no... Un instante, eh, ah. Carmen, porque sí. no sé si sabe volver cuando le ascienda panelista. No, no parece que vuelva. Bueno, pues si queréis vamos comentando, queréis comentar alguna de las de la cuestiones y de las reflexiones que ha hecho Julio, alguno de los ponentes en el día de hoy, queréis compartir vuestra opinión y... Bueno, pues no... no... No parece que tampoco María Alejandra acabe de conectarse con lo que sí. Yo quería abundar un poco lo de la brecha generacional que, que, destacó, que se destacó ahora también, porque creo que es eh, que, que en el caso de los, de los museos etnográficos. Eh, Deberíamos quizás tener una, una mesa, una reunión o no sé, algo en, en concreto para, para poder valorar realmente cómo, cómo superar esto, ¿no? porque en el, eh, la pérdida de oficios eh, que hacía referencia a Julio César, que yo creo que ese, problema es uno de los fracasos del, del museo, que bueno, tiene varios, ¿no? igual que puse el ejemplo de uno de los oficios que se recuperaron. Pero en relación al papel que tiene que jugar el museo o que podría llegar a jugar el museo en su, en su territorio, eh, conservar, estudiar ese patrimonio inmaterial relacionado con los, con los oficios debería de llevar a una recuperación real del oficio. ¿no? O sea, ese, ese era un objetivo eh, aspiracional de, del museo que se consiguió con, con uno de los oficios, eh, pero no con no con los demás ¿no? y entonces ahora estamos en un momento que al no, al no conseguir eh, esa transmisión eh, del oficio que podría haber da, dado lugar por ejemplo en el, en el pueblo pues a que algunos artesanos se establecieran también en relación con el museo y bueno, generar eh, una opción de, de desarrollo ¿no? que a veces corremos el riesgo eh, cuando ya no tienes artesanos eh, ah, sí que realmente trabajan como, como artesanos, de acabar llenando los museos de talleres eh, que, bueno, que están sin duda muy bien, ¿no? pero que, que no sé qué sentido tienen cuando ya son cosas que casi están hechas, eh, es proceso para poderse exhibir en, en los museos. No, no sé si me, si me explico muy bien. Bueno, es simplemente una reflexión porque solución no, no veo ahí eh, ninguna. ¿no? Y aprovecho que tengo la palabra para preguntar, si puedo, eh, a Xavier o a Luis, ¿no? en, el, en, el, eh, en el estudio que, que, que entiendo hicisteis, de análisis ¿no? de los museos virtuales que, que hay ahora mismo funcionando, en la tipología o hacia dónde van las cosas, que, ¿qué tipo de, de audiencia es la que creéis que tienen esos, eh, ese tipo de museos? ¿Y cómo consideráis que se puede eh, solventar la, la brecha digital con las generaciones eh, mayores eh, a través de esas eh, iniciativas? Eh... En, eh, a ver, en lo, Luis ha presentado algunos casos solo de, de museos eh, virtuales, ¿no? La realidad es que hay mucho terreno aún para, para, para el avance de los museos virtuales, no solo los de tipo de patrimonio material, sino en general, ¿no? Porque, como yo decía, hace falta encontrar un lenguaje comunicativo y que los museos virtuales, vayan eh, abriendo su, su, su, su camino ¿no? en, ese, en ese sentido ¿no? entonces el símil que yo ponía con la prensa, ¿no? eh, que los la prensa antes no tenía lenguaje comunicativo a través de internet, costó mucho, pero ahora pues eh, el papel está prácticamente ya eh, desaparecido. ¿no? En el caso de los museos no va a pasar igual porque hay unos objetos que evidentemente siguen eh, manteniendo, pero sí que muchos elementos no hacen falta musealizarlos en un... En un en un entorno físico ¿no? o sea eh, hay, hay, hay muchos que son insustituibles los, los objetos pero hay otros como son vídeos o como son esos elementos pues no sé eh, si hay mucha diferencia entre ver un vídeo en un museo o verlo eh, por un espacio virtual Entonces los, los museos virtuales eh, entonces preguntadas por la brecha digital evidentemente esos museos están pensando más para una audiencia más eh, juvenil o una audiencia que tiene ya una, una capacidad de, de, de conectar con estos elementos elementos ¿no? y la otra cosa que podría y por tanto, claro, no, ya digo que no pretende sustituir al, a los otros ni tan solo al, al patrimonio y mucho menos al patrimonio inmaterial que, que, que se vive en la plaza, en la plaza del pueblo. ¿no? Eh, y la otra cosa que creo que es interesante mmm, señalar ¿no? es que la, la, el, el elemento digital en, de be, o sea, es la interconexión, o sea, la, la gente está participando. Durante la pandemia vimos como montones de, no solo iniciativas de museos, sino sobre todo de la gente a través de las redes sociales hizo unas acciones de, de urgencia ¿no? para decir que estaban allí presentes. ¿no? Entonces, todo eso está ahí. ¿Eh? Y eso es lo que hay que aprovechar. Por lo tanto, una de las ideas que tenemos básicas es esa interconexión con lo que son las redes sociales. Se subieron montones de vídeos, montones de fotografías y tal, pero no, no por iniciativa del museo, ¿no? por iniciativa de la gente. ¿no? Entonces, eso va a existir ¿eh? y lo interesante de los museos es que se alíen con eso porque si no, va, va a existir al margen del museo, ¿no? al margen de. Las iniciativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero, que el personal de los museos eh, no está suficientemente eh, preparado, ¿no? Segundo, que hacen falta medios, no, preparado no digo en cuanto a cualificación, sino que la formación va en otro sentido, ¿no? Eh, segundo, que los las recursos económicos eh, a veces son, son muy escasos, ¿no? Generalmente son escasos en este mundo del, del patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, claro, muchas veces salen. Productos eh, atractivos. ¿no? En este caso, a mí me parece muy interesante la iniciativa de una apuesta muy fuerte que se está haciendo en Canadá, ¿no? en que el, el, el, el Estado, en ese caso, hace unas, unas call, unas, unas, unas, unas, unas solicitudes, ¿no? quien quiera, hace unas solicitudes, y ahí hay desde proyectos de nada, de, de, de 10, 12 mil euros, ¿no? hasta proyectos de. 100.000, 200.000 euros, pero si hay muchísimos proyectos pequeños, ¿no? entonces cada claro, es necesario ahí que la, la, los, los gobiernos, ¿no? en nuestro caso los gobiernos autónomos, que son quienes tienen la competencia de, de patrimonio inmaterial, ¿no? pues hagan apuestas fuertes por esto, ¿no? porque si no eh, vamos a quedar detrás en este, en este avance que se está dando en muchos países por, el, por, la, por los museos y los entornos digitales. El Estado también, claro, tiene ¿eh? competencias, pero ya que estamos en el Estado aquí con representado al Ministerio de Cultura, pues también sería una buena idea de hacer, eh, apretar, que, a, que a lo mejor son muy pequeños eh, muy pequeños recursos a ofrecer, ¿no? Y, y a veces es un soporte técnico, ¿no? Porque cuando la gente está día a día en un museo o en un entorno de una fiesta, pues eh, no tiene capacidad ni tiene por qué tenerla, ¿no? En, en todo esto, ¿no? Entonces el soporte puede ser muy, muy interesante. Sí, para agregar una, una última cosa, un, un caso similar no del volumen de, de Canadá, pero en, en Europa sí que tenemos, en, en Alemania, el Estado, tiene un proyecto piloto de digitalización de, de museos y de creación de museos virtuales, que, que por, por el ejemplo que, que poníamos de, del Fastnacht Virtual Museum, que es del carnaval, se han contado dos museos de, de carnaval de, de, de una región, Suabia que creo recordar, y a través de este fondo pues están implementando recursos de tecnologías de realidad aumentada, uh, un proyecto mismo de, de unión de, de estos dos museos físicos en un virtual. Creo que, que de, se podrían lanzar proyectos pilotos o un mismo fondo para, para intentar ver uh, proyectos de digitalización. Uh, ahora bien, sí que sería interesante tener un, un mínimo contacto a, a nivel de, del Estado de, de proyectos o de museos de, de PCI o de museos enográficos para ver qué avances se hacen de, desde, el, desde el mismo conjunto del Estado o como experiencias internacionales que nos podrían inspirar. Que en este sentido sí que hemos visto experiencias, por ejemplo, en, en artesanías o en artes del espectáculo en, en China y, y en Asia que son interesantes a nivel de, de streaming, de compartición de, de oficios artesanales con tecnologías que se podrían aprovechar para difundir eh, técnicas artesanales aquí en España. perdón, no, no quería alargar más, ¿no?, pero que, que la estrategia edical es una de las estrategias, no va a sustituir a las otras estrategias. ¿no? Evidentemente, el ¿eh? museo o físico, en todos los otros elementos son necesarios en ese sentido, pero es una estrategia más, ¿eh?, porque a lo mejor alguien ha pensado que a través de una de estas palabras es que eso va a sustituir, ¿no?, o sea, es una estrategia más, una estrategia importante, ¿no?, y en la que hay que, que, que tener en cuenta que, que, que, tú decías la brecha digital, evidentemente, claro, ¿eh? pero estamos pensando en nuevas generaciones que están subiendo ya absolutamente digitalizadas, ¿no? más que nada, que, que, que, serán el, que son el futuro o el presente ya en muchos casos. Muchas gracias por vuestra, por vuestra intervención y por las cuestiones que habéis planteado y creo que ahora ya sí que está conectada María Alejandra, que quería hacernos una pregunta. Eh, ¿Se le puede dar la palabra, María Alejandra? Adelante, María Alejandra. Bueno, yo les eh, tengo una pregunta. Eh, yo vivo en Bogotá, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona y estuve restaurando una pintura de caballete en la selva chocuana este año y ellos están en un proceso de declaratoria en torno pues, a la pintura de caballete como tal pero tienen unas prácticas, eh, es una comunidad eh, afrodescendiente, palenquera y eh, pues precisamente quisiera saber qué otras alternativas pueden haber para gestionar, eh, digamos, como la declaratoria de patrimonio inmaterial, reconociendo las otras prácticas que están en torno a pues, esta, esta pintura de caballete, eh, pues porque tienen otras prácticas y tienen unas necesidades eh, de gestionar la, la declaratoria principalmente económicas. Entonces no sé si hayan otras estrategias que puedan servir desde el patrimonio inmaterial para poder recuperar eh, pues las tradiciones palenqueras que hay en torno a, pues digamos como a la comunidad que gira en torno como, pues precisamente al, a las prácticas religiosas. Este es un cuadro del exeomo. Que está eh, pues en esa selva, Chocuan. No sé si cre creo que, que más o menos entiendo lo que María Alejandra quiere decir. Imagino que habla de unos procesos de creación ¿no? eh, eh, en torno a la pintura de caballete. En función, en, como estamos hablando de otro país, eh, lo primero que hay que tener en cuenta son las herramientas o instrumentos que el propio país tenga para proteger ese tipo de patrimonio. Y ya cuando hablamos a nivel internacional, lógicamente encontramos la lista representativa de UNESCO, pero también está la lista de buenas prácticas, que hablábamos ayer, que es otra herramienta muy interesante, de la cual no, no se habla tanto, no se tiene tanto en cuenta, y que sin embargo funciona muy bien eh, por los ejemplos que, que conocemos. Bueno, sin ir más lejos, me parece que nos acompaña eh, hoy el representante de, del Museo de la Calde Morón, ¿no? que es uno de los elementos que está declarado ...dentro de la lista de, de buenas prácticas. Entonces, hay varios instrumentos. Esos dos instrumentos son los principales a nivel internacional, desde UNESCO. Pero luego depende mucho de la legislación en cuestión de patrimonio cultural de cada país... ...y sobre todo de las herramientas o instrumentos que, que aporte cada, cada región o cada, cada comarca, cada país en ese sentido. Pero perfectamente, si es, una, eh, es un elemento basado en unas prácticas, eh, además con un conocimiento consuetudinario... Pues como puede ocurrir con la cerámica de, de taladera que ¿no? al final son procesos relacionados a objetos materiales pero donde realmente está el valor no es tanto en la parte artística del resultado final, que también sino en los procesos que van desde la extracción de, de la arcilla la transformación, el proceso de, de cocción, eh, de decoración etcétera, imagino que con la pintura yo no lo conozco personalmente, pero imagino que ese proceso de pintura de caballete pues llevará a cabo una serie de, de, de pasos que serán muy interesante desde la propia consecución de los pigmentos a la preparación del soporte donde se va a realizar la, la pintura, los instrumentos que se utilizan o la iconografía y la simbología religiosa y espiritual que puedan tener esas manifestaciones. Imagino. No sé si hemos podido un poco aclarar esa, esa duda, María Alejandra. Eh, sí, la idea de las buenas prácticas, de la lista de las buenas prácticas, me parece útil. Sin embargo, ellos, eh, digamos, tienen un espacio religioso muy fuerte. Y todas las artesanías las compran, eh, son artesanías chinas que venden a, en, alrededor de la iglesia. La pintura de caballete es una pintura colonial, eh, pero lo que quisiéramos como recuperar o incentivar es que ellos mismos produzcan sus propias artesanías o trabajen en torno pues a gestionar un poco más el, el, turismo, en el turismo religioso en torno a ese espacio. Sé que es, digamos, un poco complejo de entender, pero lo que siento es que hay un patrimonio inmaterial que está en torno a esa vida religiosa tan intensa que tienen estos afrodescendientes. Eh, y no sé si sea pertinente, en este caso, eh, incentivar que ellos empiecen a construir sus propias artesanías, en vez de comprar y revender en, en esos espacios religiosos. Claro, aquí eh, lo principal, vamos, lo más interesante mismo y lo principal es si esos procesos de artesanía de la pintura del caballete están vivos. Eso es lo fundamental, porque si son unos procesos que desaparecieron hace décadas, al final eh, la transmisión o la cadena se ha roto. Entonces, al, pueden quedar portadores que conozcan eh, directa o, indirecta o indirectamente esos procesos, pero llevar a cabo una reconstrucción, mmm, que a mí no me gusta ese término, pero... Una evocación o una recreación de ese patrimonio, a lo mejor estamos, ya no estamos hablando de un patrimonio inmaterial como tal, porque hay elementos que se han perdido en el camino, pero sí una especie de revival, ¿no? que también está muy de moda en algunas comunidades, que es el hecho de recuperar ciertas manifestaciones que durante un tiempo han estado perdidas, han quedado eh, personas portadoras de esos conocimientos que han ayudado a volver a, a, a restaurarlo, por así decirlo, ¿no? a instaurarlo en la sociedad. Pero claro, lo más importante es saber si, si esos procesos de la pintura de caballete al ser una pintura colonial, siguen vigentes, están vivos. Si quedan personas que conozcan todos los pasos y los procesos a, a llevar a cabo para realizarla. Muchas gracias. Me queda más claro. Gracias María Alejandra. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, eh, nos gustaría cerrar el el encuentro con, bueno, pues con algunas conclusiones de lo que hemos estado viendo tanto ayer como hoy, un resumen ¿no? de lo que se ha abordado en estos dos días. Y, y bueno, mmm, voy a empezar yo por hacerlas. Mis compañeros, eh, Sergio y Julio, complementáis como... Ay, que se ponga ha aquí la mascarilla. Eh, bueno, yo creo que lo que hemos estado viendo, efectivamente la, la jornada de ayer fue más, quizás tuvo más peso a la, la parte teórica y hoy hemos estado frente a ejemplos más concretos, es decir, que ha habido un abordaje más práctico de, de, de cómo los museos eh, interactúan ¿no? eh, con, con las comunidades portadoras, de cómo, cómo se desenvuelven en el contexto del patrimonio cultural inmaterial. Ayer hicimos, en varias de las ponencias, se hizo un repaso por la historia de los museos etnográficos en España, que ya vemos que tienen más de un siglo de historia. Eh, sí que hay un momento eh, de auge ¿no? que empieza a aflorar y a proliferar el, el, la, esta tipología de museo etnográfico, que es con la llegada de la democracia a España y la, el estado de las autonomías y la descentralización cultural. Las entidades locales van revistiéndose de, de una autoridad y unas competencias que les permiten eh, crear este tipo de centros de carácter local, más vinculados a un territorio concreto, más cercanos a esas eh, comunidades portadoras. Pero también hemos visto que quizás eso a partir de los 90 eh, hay aún eh, mayor número, un crecimiento cuantitativo y también variedad tipológica de este tipo de museos y hemos visto que con la convención de 2003 nos encontramos ante un hito fundamental porque se produce una nueva conceptualización de este, del patrimonio cultural inmaterial que empieza a poner el foco, traslada el foco del objeto al sujeto. Esto es importantísimo porque a partir de ese momento las comunidades portadoras se convierten en protagonistas indiscutibles y gestoras de este, de este patrimonio. Eso, como vimos ayer también, eh, cuando España ratifica la convención en el año 2005, tiene su traslado al marco de gestión eh, y al marco jurídico, tanto a nivel estatal como autonómico. Eh, tenemos una ley en el año 2015 de patrimonio inmaterial, tenemos un plan nacional de salvaguardia, tenemos leyes también de las comunidades autónomas que regulan este tipo de patrimonio, eh, tenemos las declaraciones de manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, todos ellos intentos de protección jurídica y de, y de salvaguardia de, de, este, de este patrimonio inmaterial. Y a la vez veíamos cómo... Esas declaraciones de manifestación representativa como esos elementos inscritos en la lista representativa de la Convención, siempre, o en casi todos los casos, llevaban aparejados un museo, un museo etnográfico que se convertía en catalizador y sensibilizador de esa comunidad portadora hacia, hacia el exterior. ¿Cuál es la misión? Y hoy lo, lo hemos estado viendo también. ¿Cuál es la misión de, de estos museos? ¿Cuál puede, ¿Cuál puede ser su reto? ¿Cuáles pueden ser sus retos también? en el presente y de cara al futuro. Es cierto, como también ha dicho Emilio esta mañana, y yo también me he quedado con la frase que ha, que ha repetido Julio, que quizás no sean las instituciones más adecuadas para, para gestionar este patrimonio, ¿no? para visibilizarlo, por lo, que tienen de, por lo que tiene dificultad materializar algo que es intangible. Pero también dijo Emilio que, aun con ello, era la mejor oportunidad que había era un museo etnográfico para hacerlo porque al final es la entidad que está más cercana a esa sociedad que crea ese patrimonio y que lo mantiene. Y ahí tienen un papel, juegan un papel crucial y lo estamos viendo. Hemos visto también cómo eh, los tres elementos que tenemos declarados como buenas prácticas en, en, en, en España, en la, en la lista de buenas prácticas de UNESCO, son museos, son museos eh, vinculados a, a prácticas y artesanías tradicionales. Y, y elementos que tienen que ver con este patrimonio cultural inmaterial. Hemos visto también que los museos cumplen una función muy importante de transmisión y de relevo generacional precisamente a través de la creación de sus talleres, lo hemos visto en, en los talleres de sopladores que nos explicaba ayer Paloma en, en el Museo de, del Vidrio de la Granja, eh, en los talleres de, de bordadores y bordadoras que ha explicado también Juan en, el, en la Casa Museo de, de los Caballos del Vino. Eh, los talleres de cerámica de Talavera, eh, también en la formación y en la aplicación de las escuelas y educación a, a niños lo hemos visto también en el Museo Infantil de ese museo virtual eh, que está incluido en el Museo Virtual de las Fiestas del Fuego al Pirineo del proyecto Prometeus, lo hemos visto también en la sala dedicada a niños en, el, en la Casa Museo de los Caballos del Vino lo hemos visto también en el proyecto eh, de, del Museo de Grandas de Salime, la, cómo se implican eh, la, las escuelas en fin, transmisión, educación, formación, por supuesto documentación e inventario eh, porque no podemos, y esto es una idea que también ha estado muy presente creo a lo largo de todo el encuentro, no se puede valorar lo que no se conoce y por ello lo primero es recabar datos, investigar, estudiar e inventariar este patrimonio y una de las eh, propuestas más interesantes que hemos, que hemos visto es la de eh, etnoesfera que es una plataforma que, que pronto estará vigente y que pretende ser un portal de recursos en torno al patrimonio cultural inmaterial de la, bueno, de la comunidad autónoma de Castilla y León, pero hemos visto que, que abarca más eh, comunidades del territorio español y, y es un ejemplo pues, muy interesante y muy paradigmático de, de, de recuperación documental, tanto fotográfica como audiovisual, como bibliográfica. Ahí, en todos estos puntos, documentación, transmisión, formación, promoción, difusión, los museos, están, los museos etnográficos están jugando un papel muy relevante. Y también ha quedado muy claro, eh, sobre todo en el día de hoy, cómo las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, lo decía también Emilio, eh, porque ya convivimos con, con los recursos web y con la digitalización, pero estas, estas tecnologías... Están ayudando a, a esa flexibilidad que tiene el Museo Etnográfico de por sí, por su cercanía al territorio y por esa necesidad de estar cercano a la sociedad que lo, que lo disfruta, que lo mantiene y que, que lo crea. ¿no? Y, y tanto la digitalización como las visitas virtuales, y hemos visto la visita virtual de la Casa Museo de eh, Caballos del Vino, el Museo Virtual eh, de las Fiestas del Fuego... Hemos visto como otros eh, ponentes se han interesado en cómo llevar a cabo esa virtualización, ¿no? en el, el caso de, de Talavera, es decir, tiene eso, ese tipo de, de, de, de herramientas actualmente existentes tienen grandes utilidades y acercan este patrimonio a la sociedad y los museos están abriendo un camino en ese sentido. También es cierto y lo hemos visto que plantean algunas limitaciones porque es cierto que trasladar el mundo de las emociones a un formato virtual o digital no siempre es fácil y, y no es lo mismo una, vis, una visita presencial en contacto directo con esos espacios que virtual quizás dure menos, pero se pueden seguir buscando fórmulas y maneras de, de conseguir que esas limitaciones pues no, sean, no sean tan limitantes y, y explotar y, y seguir eh, jugando con estos recursos. También las redes sociales hoy día son indispensables ¿no? para acercarse a la sociedad. En fin, creo que todas ellas ideas muy interesantes que reflejan eh, este dinamismo y este perfil tan heterogéneo y propicio que tiene el museo etnográfico eh, para, bueno, en este contexto del patrimonio cultural inmaterial. Y, y bueno, luchar contra ese riesgo de fosilización que también puede existir si nos, si nos centramos en crear museos meramente expositivos o contenedores de objetos. Eh, eso también lo vimos ayer con una historia tan interesante, compleja y controvertida como es la del Museo del Traje actual Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico y sus colecciones etnográficas, precisamente todos los ejemplos que hemos visto son las más descontextualizadas, es un museo que eh, difícilmente ha llegado a abrir, a abrir las puertas durante unos meses, simplemente en los años 70 y actualmente está por redefinir su destino pero esas colecciones están ahí y hay que investigarlas y hay que, hay que mantenerlas y... y Conocerlas y, y bueno, ese es un ejemplo pues donde hay un riesgo bastante evidente de fosilización si no se actúa y se trabaja sobre ello. Y bueno, estas son un poco mis conclusiones, que en algún momento he tenido ocasión de compartir con mis compañeros y, y valorar conjuntamente, pero probablemente ellos quieran añadir bueno, alguna cosa más. Yo, la verdad es que el, las conclusiones muy redondas las que, hecho, las que ha hecho Carmen y no me atrevería ha tocado, yo creo, todos los temas eh, interesantes y, y de polémicas incluso que pueden surgir en relación a, a los museos eh, eh, que hoy en día tienen la responsabilidad de mostrarnos y de transmitir el patrimonio cultural inmaterial. A mí me gustaría, eh, permitirme que, que recuerde una frase que nuestro compañero hoy en esta mesa, Julio, eh, Julio César, eh, recordaba ayer, de Antonio Machado, que me pareció absolutamente... Mm, eh, eh, sintomática ¿no? y, y clarificadora del, de este, de, de, de, en el ámbito en el que nos movemos en relación a los museos, eh, aunque seguramente no fue dicha pensando en los museos, pero nosotros la reutilizamos así, que es en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Eh, bueno, Volvemos al tema que hemos eh, visto hoy a lo largo del, de la mañana y ayer, eh, esa difícil ese difícil equilibrio, esa balanza que hay que mantener entre el, el riesgo de fosilización cierta al, al, al mantener y al abrir un, un, un museo etnográfico y, y a la vez mantener un patrimonio eminentemente eh, vivo, eh, que obviamente no tiene nada que ver con un museo de arqueología, un museo de bellas artes o, o de cualquier otra, otra temática. En este sentido, ayer también se dijo que los museos tienen que jugar un papel de eh, sensibilizadores hacia el exterior. Y es cierto, entiendo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que en estas últimas décadas y desde esa evolución que comentábamos antes con Susana en relación al papel que ha jugado su museo, el de Brandas de, de Salime y muchísimos otros en estas últimas décadas, eh, yo creo que está ya cumplida o, o se está cumpliendo y estamos en ese camino de eh, que las comunidades portadoras hagan suyo el, el patrimonio. Quizás en, el, en la senda y en el camino que nos tenemos que embarcar ahora y, y que debería ser quizás un horizonte, un, una línea guía de, de trabajo, sería el, el transmitir, el ser capaces de transmitir al conjunto de la sociedad eh, el papel real que juegan esos museos y el papel real que juega la cultura eh, inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial en nuestras, sociedades, en nuestras sociedades actuales. También, y bueno, simplemente por apuntar alguna idea más que no ha dejado de estar, de estar dicha. Eh, y, y se ha mencionado ya varias veces pero permitidme que, el, que la, la vuelva a remarcar, es esa brecha generacional, ¿no? eh, igualmente eh, se ha dicho que usamos la memoria eh, de las comunidades, de nuestros mayores y tendríamos que, que ser capaces eh, de valorar de, de hacer un verdadero análisis de qué manera podemos retornar ese uso que estamos haciendo, permitidme que, use, que, que emplee esa, esa expresión de la memoria de las, de las comunidades portadoras y de qué manera podemos retornarlas a las propias, a las propias eh, eh, comunidades. Eh, bueno, por mi parte, nada más. Simplemente remarcar el, el enorme interés que, que creemos que han tenido todas las, las intervenciones, tanto en la sesión de ayer como en la de, en la de hoy. Y, y bueno, nuestro deseo, por supuesto, de que estos eh, eh, encuentros se sigan, se sigan produciendo y ojalá que las circunstancias permitan que en eh, años venideros en, en otros momentos puedan ser de manera eh, física y, y aunque sea con mascarilla y sin abrazarnos pero por lo menos eh, viéndonos en, en, en directo no sé si Julio a lo mejor alguna última simplemente pues eh, agradeceros a Carmen y a ti Sergio y a María que me parece que está por ahí eh, la oportunidad de de habernos hecho partícipes de este encuentro, yo creo que esto, ya que estamos hablando de patrimonio inmaterial, tiene que quedar como tradición. <risa> sí. Y ya fuera a lo mejor de la broma, sí que sí. se hace muy necesario este tipo de encuentros, de intercambio de experiencias, en un espacio como nuestro país donde, como decían las compañeras y los compañeros, administrativamente están las competencias repartidas y que muchas veces a lo mejor no tenemos el contacto directo que debiéramos tener. Y yo creo que este tipo de iniciativas son, son fundamentales. Compartir experiencias, reflexiones, conocer qué se está haciendo en otros sitios, ver si se puede trasladar a otros lugares y sobre todo teniendo en cuenta que según los ámbitos también con los que trabajamos el patrimonio inmaterial, los sistemas de gestión pueden variar muchísimo. ¿eh? Eso es muy interesante porque no es lo mismo hablar de un oficio tradicional donde a lo mejor un tipo de legislación un o tipo, un tipo de competencia puede eh, incidir de una manera más directa a un ámbito relacionado con los ritos, las fiestas, la espiritualidad, en fin. Esto daría para, para mucho sí, Y sobre todo, verdad, con un encuentro. término... La verdad es que es un tema interesantísimo, claro. amplísimo. Y según seguimos hablando, se me ocurren más ideas que han ido saliendo. Pero bueno, tampoco es cuestión de, de prolongarlo hasta el infinito. Lo que sí que es cierto es que tenemos que comprometernos a que este encuentro tenga lugar todos los años, porque está claro que temas no nos faltan para hablar y que todos tenemos muchas ganas de compartir y enriquecernos de, de experiencias de otros. Así que, bueno, pues nada, yo creo que, que ya ha llegado la hora de, de despedirnos, de agradecer una vez más a todos los ponentes su participación y a los asistentes su interés en el encuentro. Y, y nada, pues que, que nos veamos pronto y que sigamos en contacto todo lo posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.